Pero bueno, sí. eh, es otro caso, sí. hay Pero cosas no de arte que, por ejemplo, pues eh, tienen más salidas que otras. No, no sé Rosa si te referirás a, a elano, eso. CR7, ¿Y a Rosa ¿Sí? Melano? yo Rosa, Rosa Melano, ¿qué nos dice? ¿Qué ¿Qué bueno, Luis, ah. pues si nos veis un poco raros con la transmisión, es ¿Sí? que tenemos también a Luis detrás de sí. la cámara, aunque no sale aquí, no, retransmitiéndonos no me, pero, un poco los pero, pero mensajes que nos están dando, ¿vale? O sea, por eso, tardamos un poquito en contestar a veces por eso, sí, ¿de acuerdo? a veces el director depende eh, de la señal. Como el... Mientras tanto, hablamos un poco del tema, volvemos a repetir, de lo que estamos hablando, que sí, es de cómo descubrir mi pasión laboral, uno de los sí. puntos eran prestar atención a nuestras emociones cuando sí. hacemos esto o sea si sí. realmente nos sentimos bien Vas. cuando lo hacemos, si Rosa nos gusta... Rosa Milano es arte puro, yo estaba pensando... ¿Rosa Milano? En, pues sí, dice que es arte puro, Rosa Milano... Dice eh, que es arte puro, yo estaba pensando en poner una pastelería. Nos no, dice... No, una tortillería. ¿no? Ah, tortillería. ¿Una? Estaba pensando en poner algo. algo ¿no? eh, Estaba pensando en poner algo. Ah, Melano, es? Pues si sí, es una de las cosas sí. que más te gustaría hacer en esta vida, que tú crees que disfrutarías un montón haciéndolo y es una de tus pasiones laborales, pues yo te animo a que lo hagas, sí. la verdad, porque sí. también el hecho de ser, de poner tu propio negocio, es da pie a hacer sí. lo que a ti te gusta, de verdad, ¿no? Sí, porque hay veces que otras personas ¿no? no te dan la oportunidad, pero pues si sí, tú te la puedes dar a ti mismo, ¿por qué sí, no? Sí. De Rosa Melano? Siguen insistiendo. Sí. Ah, que preguntan por Rosa Melano. Yo personalmente, esa? yo no no la conozco, os comento yo. yo no, no la, sé la conozco si tampoco, la, tampoco la Rosa Melano. Eh, pues no es mi pasión, pero da dinero. Eh, ah, al, da dinero, bueno. Yo, y al final, pues al final... Todo es importante, el dinero también hombre? es importante, no lo vamos a negar. Yo personalmente, a ver, me gustaría que si formo un negocio ya me guste un poquito sí. más, o por lo menos hacer que me guste. No Porque es, una crack, es importante ¿sabes que, es que, que, claro. que a lo que nos vayamos a dedicar no nos amargue. No, no sabemos. No es que no sabemos no, quién, sé, no sé quién, quién es. Rosa es. Rosa Melano, decirnos, por favor el que nos ha preguntado por rosa Molano, Melano, perdón, que comentarnos quién es. No sabemos si es una artista española o es gran internacional. Persona, ¿Y quién es Rosa CR7, Melano? R7, si sabes quién es. r 7 lo sabemos, pero... sí, va a jugar pasado mañana para los madridistas, pero no vamos claro, a entrar sí, en ese aspecto. Su... No tiene nada. No, pero es Cristiano sí. Es italiana, Rosa Melano. Es italiana, Ajá. vale. Es un artista. ¿Y o... qué es? Artista, cantante, poeta, escritora. ¿Qué es? A ver, por pues. R7 dice que es el doble sentido. Sí, es que no es el fútbol, pero creo que es algo. Y siempre hay que tener bajo. Ah. No, no, no. Bueno, bueno, y lo que seguimos hablando, que hay que sí. también me, me, mejorar tanto polo, nuestra dedicación que como concentración. Ah, que juega al waterpolo. Ah, waterpolo. Ah, es es Vale, ah, Rosa Melano. Pues no. yo, yo personalmente ahí no ah. entiendo, no sé si Sara sabe un poco más del tema. Yo de Waterpillar. No, la yo verdad es que fútbol... no la conozco y de deportes yo sé poco. La fútbol, verdad. esquí, poco Lo más. siento. Pues bueno, y nada a... de decir eso que quiero campeona repasar. Es ah, una campeona, campeona olímpica. Es una Ah, vale. Ah. Yo solo es un poco de Mireya. estoy empezando a sentir y... un poco inculta porque no sé quién es Rosa Melano. pero pues eh, disculparnos, Siento para todos los seguidores de Rosa Melano. Disculparnos, a Sara, que eh, estemos un poco en ese tema, no sepamos quién es, pero perdidos, queremos, ¿no? perdidos no ya, sí, sí. Bueno, bueno, pero estamos hablando para eh, descubrir cuál es nuestra pasión laboral. Sí. Otro puntito que yo quería decir también, Gaby, sí. es que es bueno superar la pereza en las situaciones para mejorar nuestra dedicación y concentración. eso es decir, eh. Sí. Que a veces por pereza no nos ponemos a hacer algo que quizás nos gustaría mucho hacer sí. y también no la concentración. O es. si la Preferimos el, dinero, si o el dinero o la pasión. Pues, si pues mira, yo te digo una cosa, vale. yo con pasión puedo durar mucho en un trabajo, ahora con dinero solamente... Mmm, me tienen que pagar muy bien para poder durar, Hombre, eh, <risa> o sea, que, que es verdad que importa, no voy a decir que no, pero no, que me tiene… Desde luego el dinero en, no todo importa, es todo… Todo importa, pero eh. es verdad que si me pagan también muy bien y estoy súper amargada en un trabajo, me están explotando y tal, pues ¿de qué te sirve también ganar tanto dinero, no? Imagina, bueno, esto es como a... sí. el que claro. le encarga hacer un trabajo sucio a otro y le va a pagar una millonada, claro, ah, sí, pero no, ¿qué eso es, un trabajo es sucio? que está haciendo un trabajo sucio. Pues, pues era mejor estar uno contento consigo mismo y bien, hacer un claro. trabajo medianamente bien medianamente que bien. A hacer un trabajo que no te gusta, ¿no? Que hacer otro trabajo que no te gusta y a lo mejor te pagan bien, pero bueno, en el fondo, tú sabes que tienes que hacerlo porque lógicamente hay trabajos... A... ¿Cuál es el trabajo perfecto o ideal? ¿Cuál es el trabajo perfecto no, ideal? cuánto, ¿Cuánto? Ah, no, no sé cuál lo he escrito mal. Pone a ver. Cuánto, ¿Cuál? No, cuál. ¿Cuál? Dice cuál. Lo ¿Cuál? Va vale. Eh, desde mi punto de vista, por lo menos sí. para mí, el trabajo ideal es el que principalmente hace que no te sientas que estás trabajando. Es decir, que cuando lo haces estás disfrutando con lo que haces. Que sea una de tus aficiones, quizás. Que al ser posible sea eso. Que si, por ejemplo, yo, eh, yo en mi caso me encanta ver videotutoriales de maquillaje. Pues si yo me dedicase, por ejemplo, a maquillar, pues en el momento que esté trabajando no siento que estoy amargada ni que estoy perdiendo el tiempo, sino que más bien estoy haciendo algo que por lo menos me gusta. ¿Puedo ganar más? ¿Puedo ganar menos? Pues eso ya depende de quién me pague. Pero por lo menos estoy haciendo algo que me gusta. O sea, ese es, es mi punto de eso. vista. Sí, es ¿Vale? Luego, es verdad que no hay necesidades no. en la vida. No. Hay necesidades en la vida en las que... Quizás pues no, no tienes la posibilidad de hacer el trabajo que más te guste, no. pero, te ganas, pero ganas bien dinero, pues también está bien. Porque hasta que salga esa oportunidad que quizás te guste, pues por qué no? Trabajar no. para ganar dinero cuando sobre todo se hace sí. necesidad, pues yo también lo apoyo. Sí, pero claro, no, estamos no. hablando de cómo descubrir ¿Tara? nuestra pasión laboral. No, está bien. ¿Sí? A ver, <ríe> habla ella más porque ella es más <ríe> entendida y eh. Eh, conoce un poco más de la materia que yo. Espera, voy a dejar que hable No, no pasa Le estoy nada. Que, yo, es que estoy casi al noventa y pico, por no decir al 100% de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Sara y que bueno, pues desde luego, lo más importante es el entusiasmo. Tienes que tener entusiasmo, dedicación y bueno. Eh, y que intenté tener cumplir esa... mis sueños pero hay que hacer dinero para pasarlo bien bueno luego... cumplir sus sueños, pero antes hay que hacer dinero sí. yo, hasta bien. yo a él le pues aconsejaría sí. pues a ti te aconsejaría que sigas intentando a pasar, o sea, buscar tus sueños de trabajo o sea sí, sin dejar de ganar dinero pero que en tus ratos libres quizás pues, busques un poco la oportunidad esa de dedicar tiempo a lo que te gusta Eso es. para sí, claro. poder llegar a estar más sí, tiempo quizás siempre, haciéndolo en el trabajo. Tú, pues, cuando te despiertas por la mañana o cuando te vas a acostar por la noche tienes que tener en mente eh, si sí, hayas tenido un día duro de trabajo en tu, tu tarea diaria, en tu rutina del trabajo, que a lo mejor no te sientes valorado y motivado eh, con el trabajo que estás haciendo, pero a largo plazo, medio-largo plazo, eh, establecerte unas pautas y un planning eh, todos los días al empezar o al acabar el día y en tus ratos libres para que puedas decir yo esto ah, tengo a ah, vista tantos días eh, vista pues voy a, a querer llegar a ser pues arquitecto o poeta o me gustaría pues dedicarme a, a la música porque a ti te gustaba por ejemplo la poesía verdad la poesía por ejemplo la poesía. Me gustaba también la música, pero no me he podido o no me he sabido dedicar a ello. Claro. Entonces, pues bueno, hay que, hay que, hay que descubrir también eso. Y, luego, luego también poesos. es importante prestar atención a cómo nos sentimos cada vez que realizamos algo que, nos, eh, que sea una tarea pues que nos llega a gustar. Es decir... Bueno. Eh, que no lleguemos a ¿Qué ver qué tipo de, negocio se, qué puede tipo de negocio se puede hacer. De Periscope y de gente. De Periscope y de gente. De otros países. De otros países. Oh, eh, ¿Qué tipo pues, de hay uno que dice que hay hombre, un en También, años, a, no a ver, es que no hemos comentado una cosa muy importante con Sara, que yo creo, no sé si ella estará conmigo, depende del sector al que os dediquéis cada uno en vuestro mundo laboral. pues... No. Claro, pues lo que hace pues hay particularidades. Lo que hace PrisLine, que lo hace con Periscope. Claro. Ahí está. Claro. Eso es. Estamos promocionando, promocionando nuestra, nuestra empresa, que es el canal, en casos reales. Que estamos utilizándolo sí. pues para eso, para fomentar Utilizamos la nuestro. mejora de trabajo. ¿Qué es esto? Para su pasión. Ah, para sus pasiones, pues, nosotros sí, damos consejos constantemente de eso. Pues para saber, saludos a Rosa Melano. Nos va a dejar con la intriga aquí de saber quién es Rosa claro, Melano. Claro. No, no, no nos quiere, pues Google. lo tendremos que acabar buscando que en Google. Un, ¿Un para artista, a ver, que... eso no nos no habéis comentado que es italiana, verdad? Nada más, Ahora en y bueno. hago, hago un resumen, verdad? Sí. Bueno, bueno eh... claro, voy a hacer un pequeño resumen de cómo descubrir cuál es nuestra pasión laboral. Bueno, el sí. primer punto, vale, si quieres, le puedes punto, decir tú, ¿vale? Es perfecto, sí. Prestar sí, atención a lo, que nos, a lo que nos emociona, aquello que nos emociona y lo que nos gusta realmente hacer. Sí, que o sea, cuando lo hagamos, pues veamos cómo nos sentimos y si nos gustaría hacerlo más, ¿vale? Es. Luego también Así probar cosas nuevas, abrir la mente, eh, saber si tenemos vamos. un talento escondido ahí que lo rosa melano que era coña que no existe lo de rosa melano es coña que no existe eh, si a... mira lo estaba la pensando la la pero no se lo iba a comentar la bueno pues con razón no sabíamos quién era no sabíamos quién era pero bueno claro. yo, yo se lo voy a decir digo creo que se lo estaba inventando pero bueno vamos y bueno a eh, luego otro punto era sí. ayudar a otras personas también sí. porque cuando ayudamos a otras eso personas es. también podemos descubrir cuál es nuestro talento sí. vale Intentaré. y también mejorarlo verdad eso es la solidaridad con con las otras personas que, que quieren que le mostremos nuestra ayuda, por ejemplo, uh -huh. en el ámbito laboral. Y luego también si superamos la pereza de distracciones, Gaby, ¿qué podemos Eso es? mejorar? Pues también? que podemos, podemos mejorar pues situaciones incómodas, de estrés o ansiedad laboral que tengamos en el trabajo. Y la dedicación y la concentración, La dedicación y la concentración, y el, la concentración y es muy es. importante eso. eso. Muy Ayudar a ofrecer sí. a los demás, dice. Ah, eso, ayudando y ofreciendo a los demás nuestro apoyo, nuestra... Y la clave para saber que eh, tal tarea podría ser, no, por decirlo así, nuestra pasión laboral es porque nos sentimos que estamos haciendo el qué, una cosa que es un trabajo ¿Qué? o algo que no, algo... no nos... No cuesta nada hacerlo. Claro que no nos cuesta nada hacerlo, vamos. No, no tenemos que ver el trabajo que es, que es en sí, sino que eh, hacer de nuestro trabajo un, una emoción, una afición, como pues, si estuviéramos haciendo una, un segundo a, una segunda afición. Eso es. Con nosotros. Pues eso serían todos los puntos. Y nada, pues... Estudio mercadeo, o no sé si me gusta. Está estudiando mercadeo, mercadeo. no sé si me gusta. Hombre, si empieza con dudas... A ver, yo que le animaría a que siga estudiando por pues si se está equivocando de que no le gusta. Y si ve que todavía no le gusta, pues que lo deje antes de tiempo o bien que se ponga a la hora de, de la práctica. Porque la práctica también es muy importante, que una cosa es el estudio y la otra es la práctica. Que también se informe un poquito de cómo podría ser la práctica. Sí. Bueno, sí. bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias nada, nos despedimos, recordaros que nos despedimos eso, exactamente eso, desde Pritzline yo soy Sara, él es Gaby que recordaros que os suscribáis en Youtube, si queréis seguir viendo más vídeos de nosotros, tanto en Periscope como en Youtube, como en Twitter, como en Venga, si Podcast, YouTube, también nos podéis escuchar, ¿Tenemos sí. canal de YouTube? y tenemos canal, tenemos nuestro propio canal de Youtube tenemos el Pritzline se llama nuestro canal de Youtube ¿De acuerdo? Eh, automáticamente lo ponéis y ya hay y ahí estamos. Nos podéis encontrar. Bueno, un saludo, un saludo a todos y esperamos veros pronto. Esperamos hasta buenas el tardes, mes. noches para los que.